Hola, soy Conchi, psicóloga de Autismo Burgos. Participo en el proyecto Erasmus Plus IPAT, formación integradora para padres de personas con autismo, junto con socios europeos provenientes de Grecia, como son el Centro Infancia y Adolescencia CAC y la Red Griega de Cuidadores Epioni, de Italia, la Cooperativa Social Controvento, Turquía, Universidad Gaziantep y Autismo Burgos de España. El objetivo del proyecto es detectar y analizar las necesidades de formación de los padres de personas con autismo en términos de contenido, en qué necesitan formarse y metodología, cómo quieren formarse. El proyecto IPAD pretende ser una formación de referencia para padres y promover modelos centrados en el empoderamiento y capacitación de las familias. Mediante la puesta en marcha de unos módulos de formación Basados en las necesidades referidas por los propios padres, se pretende aumentar la concienciación sobre el papel y la importancia de la formación de los padres en la gestión global de las necesidades de las personas autistas. Por otro lado, también aumentar la accesibilidad a una formación eficaz y motivar a los padres para que utilicen un enfoque válido de autoformación en las diferentes etapas de la vida. Las mediciones del estrés y la calidad de vida percibidas por los padres permitirán valorar el impacto de la formación en su bienestar emocional. Mi participación en el proyecto me está permitiendo conocer diferentes realidades cotidianas en las familias de niños y jóvenes autistas de los países miembros del consorcio, que al mismo tiempo comparten historias de dificultades, desafíos y superación que sirven de modelo a otros padres que pasan por similares circunstancias. Sus testimonios vividos y sinceros son una fuente de información que ha de inspirar las buenas prácticas de los profesionales que aspiran a trabajar con personas autistas. El empoderamiento y capacitación de los padres es una garantía de mejora continua y desarrollo de sus hijos que debe estar presente en todo proceso de intervención.